consultorio online, hoy un tema recontra interesante, vamos a hablar de asma con el doctor Alejandro Chirino, que desde ya le doy la bienvenida y lo aplaudo, Gracias, a usted bien, no lo bien. voy a asustar, que dice tranquilo. Por favor, te lo pido. Con usted bueno. la cosa se pone seria, Alejandro. Bueno, está bien, me parece perfecto. <risa> ¿Cómo estamos, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un tema que me dijiste, me encanta, Dani, poder tratar este tema en la tele, es un tema que a todos en algún momento nos puede pasar y está bueno hablar qué es el asma, cómo se da el asma, quiénes pueden tener asma. Sí, la verdad que, como te lo comentábamos recién, es un tema muy interesante para nosotros porque hay bastante desconocimiento a uh -huh. veces, a pesar de que sea una enfermedad tan prevalente. Entonces es bueno, bueno recalcar algunos puntos y, y bueno concientizar a la población para que podamos tratarlo a tiempo. Bien, Ale, y ahora te pregunto, ¿qué es el asma? ¿Todos podemos tener asma uh -huh. en algún momento? Sí, el asma es una enfermedad, como les dije, muy común. Uh -huh. eh, es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, los uh -huh. bronquios, ¿sí?, y que eh, a través de una inflamación que se produce a nivel de los bronquios nos da diferentes, diferentes síntomas. Uh -huh. ¿sí? Es muy común, o, o los más comunes son episodios en donde aparece sensación de falta de aire, sensación como que el pecho oprime o, o aprieta. Uno puede escuchar también silbidos al respirar, uh -huh. y eso se produce en general en la noche o en las primeras olas de la madrugada. Ah, mira. Y se acompaña de tos habitualmente, o sea que tos, sensación de opresión o falta de aire, silbido al respirar, que aparecen en episodios, predominantemente nocturnos o en la madrugada, son muy indicativos de asma. Y bueno, como decíamos recién, puede presentarse a cualquier edad. Eh, si bien es común que, que, que comience a manifestarse en la edad media de la vida, uh -huh. hay personas que lo, lo empiezan a desarrollar más tarde. Ale, ¿Y pueden relacionarlo a esto las personas, por ejemplo, que fuman? No solamente esas personas pueden tener asma, sino... Claro, no, no tiene una relación directa uh -huh. con el tabaco, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uh -huh. EPOC, el EPOC. Uh -huh. que también es otro tema importante. Eh, el asma no, no tiene una relación directa con el tabaco. Sí tiene relación con antecedentes. Como les dije que es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, esta inflamación tiene una relación con la alergia. Bien. Entonces es muy común la historia de... Eh, previamente haber tenido rinitis alérgica esos uh -huh. episodios de estornudo picazón de la nariz agüita por la nariz que ocurren en primavera o en otoño uh -huh. eh, o dermatitis atópica es manchas en la piel eh, o dermatitis alérgica todos esos son antecedentes importantes porque bueno definen que la persona tiene como un perfil alérgico uh -huh. y el asma eh, es principalmente una enfermedad de ese, de ese origen. Digamos. Bien, acabas de decir indirectamente cuáles pueden ser los, los disparadores, ¿no? Para saber si podemos llegar a tener asma o si en casa por ahí algún familiar que de repente... Vemos que se duerme, que tiene un silbidito en el pecho o que empieza a tener una tos o algo más que llame la atención. Está bueno esto que acabas de decir para decir, bueno, mira, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos los controles. Así que desde ya activamos este consultorio online para que nos manden sus preguntas. El tema de hoy con Alejandro Chirino es asma, así que si tienen alguna duda nos las pueden mandar ya acá a nuestro consultorio. Llega una pregunta, ¿qué pasa con el asma y las embarazadas? Bueno, eh, vos comentabas algo... Eh... Hay cosas que predisponen o, o exacerban el asma uh -huh. o, lo, o lo gatillan. Eh, una de esas cosas, por ejemplo, o, o situaciones es el embarazo. Muchas veces ah, la persona tiene un asma bastante controlado y cuando tiene un embarazo el asma puede empeorar o incluso puede de aparecer clínicamente durante un embarazo. O sea que eh, las personas que tienen asma y se embarazan, eh, tenemos que controlarlas para chequear que, que su asma vaya bien durante el embarazo. Otros disparadores o gatilladores del asma son la exposición como les dije, que es una enfermedad alérgica en la primavera, por ejemplo, o en otoño, donde hay muchas partículas en el ambiente. Sí, ácaros, uh -huh. polen, eh, el pelo de los perros y de los gatos. Muchas veces, por ejemplo, el frío, respirar aire frío sí. o hacer ejercicio al respirar ah, fuerte durante... Eso te una... iba a preguntar, ¿qué relación tiene el asma también, también con puede el, el deporte? También estar, puede estar desencadenado por, uh -huh. por el ejercicio físico. Todas estas cuestiones, estos eventos desencadenantes hacen que los síntomas aparezcan. Uh -huh. eh, pero bueno más allá de todo para mí es importante eh, recalcarles que cuando hay estos síntomas respiratorios que hemos comentado como uh -huh. la sensación de falta de aire el silbido eh, la, eh, que ocurren episodios nocturnos o en las primeras horas de la madrugada pero no siempre Ale no es cierto que ocurren no, en estos no no, momentos no siempre del día? puede aparecer en cualquier momento uh -huh. pero es más común en la noche pero qué pasa los pacientes van a las guardias eh, incluso los medican, les ponen corticoides por vena, les hacen nebulizaciones, los mandan con un pa para casa, pero en ningún momento se menciona el diagnóstico de asma. Entonces claro. la gente no sabe qué tiene uh -huh. y vuelve a repetir el episodio, vuelve a consultar a la guardia. Se vuelven a asustar porque se a asustar. O sea, sentís que se te, que te quedas que Nosotros vemos eso, vemos uh -huh. en el consultorio gente que viene y, y que hace varios años que está presentando estos episodios y en, en ningún momento se plantea el diagnóstico de asma. Entonces... Es importante recalcarlo que si estás yendo, si ha tenido la persona que ir a la guardia, que han tenido que ponerte nebulizaciones, corticoides por vena, uh -huh. es, es muy posible que tengas asma. Hay que evaluarlo, hacer la confirmación. Nosotros reunimos toda la información clínica y hacemos la espirometría, uh -huh. que sí. es el. El, este, el, el, el de soplar. El de soplar, uh -huh. exactamente, que es, es, un, es una herramienta muy, muy útil para nosotros. Y con esto y, le, y la, la, la evaluación clínica completamos el diagnóstico. Pero es importante que la gente termine teniendo el diagnóstico para saber qué tiene que hacer, porque si no eh, estamos de guardia en guardia, de episodio en episodio, y no es bueno, eh, digamos, el concepto hoy nosotros es que el asma debe ser tratado parejo durante el año para que no hayan episodios. ¿Es crónico el, el asma? El asma es crónico, es crónico, sí, crónico, es crónico aunque se manifieste episódicamente uh -huh. es una enfermedad que está permanentemente en los bronquios. Entonces el tratamiento debe ser permanente crónico, y eh, el objetivo es que no aparezcan las crisis, Bien. que la persona esté normal, haciendo su vida normal, haciéndose uh -huh. su medicación preventiva, sin tener episodios. Sin tener que ir, de. Sin tener que correr a, a la guardia. A, claro, asustarse. Exacto. Porque la verdad que he, tenido, he visto, ¿no?, personas que están teniendo los episodios y te das cuenta cómo sufren, se les cierra el pecho... Sienten sí. que se quedan sin respirar. Y la verdad que está bueno esto que mencionas también, dijiste, el tema de la medicina, los tratamientos. Vemos a las personas con el famoso respirador. Ajá, el, Eso, el es inhalador. útil tenerlo en, con uno mismo. Claro, el, el inhalador, perdón. El inhalador, sí. sí. El, el PAF, el sí. típico sí, el el típico, dispositivo, le decía. Sí. El <risa> típico <risa> dispositivo para medicamentos inhalados. Sí, eh, el, el inhalador es una forma, el, el PAF este que estamos comentando, uh -huh. es una de las... Tantas formas que hay de, de aportar medicación a la vía respiratoria. Hay sí. otras más. Pero el concepto importante es que el asma debe ser tratado por medicamentos controladores. Uh -huh. Es decir, más allá del dispositivo que usemos, puede ser PAF u otros. ¿Nos hace vicioso un poquito esto el tema del PAF? ¿A claro, ¿A es una personas? pregunta, es un, un, un típico mito. Uh -huh. Un típico mito que, bueno, si me hago mucho el PAF me voy a volver dependiente. Mito realidad. Claro, mito realidad, mito. Eh, mito, bien. <risa> eh, no. A todo lo contrario, un buen tratamiento con inhaladores previene que la enfermedad se manifieste y que avance. Porque también hay que recalcar, Dani, que cuando uno tiene varios episodios seguidos de exacerbaciones y vas a la guardia y vas a la guardia, se va produciendo una inflamación persistente en los bronquios claro. y se van dañando claro. y ya eh, por ahí la cosa no es tan fácilmente reversible. Entonces uh -huh. hay que tratar de no llegar a eso. Entonces, independientemente de qué tipo de, de mecanismo uses para darte tu, tu medicación, tiene que ser tratamiento de los que llamamos controladores. Y eso, bueno, es lo que el médico en tiene que darte. Bueno, eh, Ale, empiezan a llegar eh, mensajes. Vamos. Nos preguntan, por ejemplo, si hay al, a, alimentos que empeoran los, los cuadros de asma. Es, es raro con los alimentos uh -huh. porque, porque en general son más... Lo que los empeora son eh, alergenos o partículas volátiles que uno respira. Uh -huh. Pero si la, la persona, como les dije, que tenía una base alérgica, puede tener alergias alimentarias que come algo y se enroncha por ejemplo y eso si bien no desencadena el asma pero tiene relación con que tenés un perfil alérgico entonces también puedes tener asma bien, nos preguntan también si el asma tiene cura bueno el asma a nosotros nos gusta decir que tiene control Ajá. ¿sí? la verdad que hoy el 95% de los pacientes usando la medicación correcta deben andar muy bien haciendo Ajá. una vida prácticamente normal pero recalco eso usando la medicación correcta bien, también nos preguntan por ejemplo, dice que cuando se empieza a reír mucho, empieza a toser una sí. persona. Parece que le da como las ganas de toser. Esto, puede ¿tiene que ver con el asma? Bueno, eh, eh, la tos durante la risa o durante el ejercicio puede hablar de que hay, sí, irritación a nivel bronquial. Eh, nosotros le llamamos hiperreactividad bronquial. Y bueno, no es que todo el que, el que tosa cuando se ríe tiene asma, claro. pero es un signo que obliga ah, a pensar. Ah, mira, mira, mira. Sí. Bueno, acá tenemos, día una consulta. ¿Diferentes situaciones emocionales en un niño con asma influye para que comience con una crisis? Y mira qué, qué interesante esa pregunta. Y claro. sobre todo, ¿sabes qué pienso, Ale? Cuando las mamás tienen que dejar a los chicos que tienen asma en lugares públicos, en los colegios o en algún lugar con, con, con amiguitos, ¿no? Para sentirse tranquilas de que los chicos van a estar bien. Sí, eh, bueno, si, siempre se habla de, de la parte emocional del asma. Uh -huh. En general, eh, se supone que hay, hay cierto hay cierta, digamos, influencia de la parte de la esfera emocional, pero eh, un, digamos, algo, un ponerse ansioso, nervioso por algo, no, no, no tiene que desencadenar necesariamente una crisis. Uh -huh. Es como que no es tan, no es tan directa la, la relación. Y con respecto a lo que vos mencionabas de, de los chicos, bueno, en realidad los chicos y los adultos tienen que estar bien tratados uh -huh. con su inhalador preventivo y tener siempre lo que nosotros llamamos un plan de acción. Es decir, el paciente con asma tiene que tener su tratamiento adecuado y un plan de acción de medidas que tenemos que repasar de cómo actuar si aparece una crisis, ya sea donde estemos. Donde estemos. ¿sí? Bien. Y en general, bueno, eso es lo que nosotros hacemos en el consultorio, bueno, identificar los potenciales desencadenantes, algunos puede ser el ejercicio u otras situaciones, y, y hacer un plan de acción para que el paciente pueda actuar. Bueno, y por último, Ale, porque la verdad que ya empiezan a llegar un montón de preguntas y esta la quiero leer porque la verdad que la he escuchado un montón, viste que vale. tenemos el antes del COVID y el después del COVID, sí. ha quedado todo un mundo esto. Nos dicen que su esposo después del COVID tiene una tos muy frecuente que le pica la garganta y tiene unas manchas en la piel eh, que él come y que tose mucho también. Ajá. ¿Eso qué puede ser? Bueno, la, la, la tos post-COVID es algo que hemos visto muchísimo. Ha quedado porque, claro, sí. afectaba toda la parte de acá. Porque, claro, puede haber quedado alguna alguna lesión pulmonar o bronquial, pero mucho más frecuente es lo que ocurre también después de otras infecciones, que es la, la inflamación de la vía aérea alta, uh -huh. que queda después, nosotros lo llamamos tos postinfecciosa, y es, es, digamos, por una inflamación de la vía respiratoria alta, uh -huh. que hemos visto mucho en el COVID, el COVID uh -huh. también afectó mucho la vía respiratoria alta, mucha rinitis, uh -huh. y eso... Esa inflamación que persiste es la, el origen de las tos en la mayoría de los casos. Pero, pero bueno, evidentemente esa persona necesitaría evaluarse, hacerse una espirometría, ver ver cómo está, a ver si es realmente la vía aérea inferior y los, los bronquios o la vía aérea superior, que es lo más común. Claro, ¿tiene asma, no tiene por qué ser asma, pero no, es no. In importantísimo siempre lo decimos y por suerte en este consultorio online pasan profesionales de todas las áreas de la salud y siempre decimos lo mismo, ante cualquier duda anda al médico, hazte un, un control, claro. un chequeo anual, mensual, depende de lo que te esté pasando, es mejor prevenir que ya llegar a, a, a otra situación, así que ya sabes, capaz que el asma como acaba de decir el DOC, no tiene cura, pero sí se puede controlar y puede hacer que, que la vida de uno sea, sea normal, normal, ¿no? Sí, así que objetivo. te agradezco, Ale, me gustaría bueno, la próxima vez que vuelvas, porque yo los comprometo en vivo acá, me gusta que todo quede sí. en evidencia, que hablemos de pop. Sí, ¿te parece un tema Es, es lo bueno, que hay que engancharse. Sí. Es el, el es segundo escalón, ¿sí? Sí, sí, sí, sí Bueno, así que acá te esperamos, Alejandro Chirino. Dale. Eh, bueno, espero que les haya sido útil.